Nicolás, bueno, gracias por esta, por esta visita y por este, por este momento compartido con, con el Museo Malvinas en este día tan especial que conmemora bueno, nuestro Día de Derechos Soberanos, pero también el sexto aniversario del Museo. ¿Cómo eh, vivís desde lo que significa tu rol de Ministro de Educación este contexto en Malvinas? ¿Cómo se transmite a las generaciones venideras, a los estudiantes justamente esta, esta pertenencia de la causa y cómo se, se trabaja para, para poder marcar justamente este, este reclamo soberano que tenemos los argentinos sobre nuestras Islas Malvinas. Bueno, primero la trascendencia, no solo de un nuevo aniversario sobre lo que son nuestros derechos, nuestra reivindicación sobre las Islas Malvinas, sino también de la creación del museo. ¿no? Y en sí mismo el Museo Malvinas, no solo un museo vinculado a lo que fue el conflicto bélico de 1982, sino un museo que tiene la capacidad de relatar toda la historia, ¿no? una historia que permite reafirmar nuestros derechos, ¿no? la presencia argentina hasta la propia invasión británica en 1833, en ese 3 de enero de 1833. Y lo que ha sido desde ese día de la invasión británica una política clara que ha trascendido a gobiernos, a los distintos momentos históricos de reivindicación irrenunciable a nuestro territorio. Y es donde la escuela tiene un rol fundamental, en una causa nacional que también tiene un impacto en generación de la identidad del ser argentino. ¿no? Y ahí la, la escuela, nuestro sistema educativo, desde la educación inicial, ¿no? desde el primario, desde el secundario, desde nuestras propias universidades, reafirmar esa mirada, no solo vinculado a recuperar, las malvinas la administración absoluta de las malvinas sino también el hecho de tener una mirada clara sobre lo que implica el colonialismo en el siglo XXI, que afecta en el caso de las islas malvinas no solo a la argentina sino también a la américa latina y es ahí donde nuestra escuela tiene mucho que aportar para seguir construyendo el futuro y seguir reafirmando nuestros derechos de manera irrenunciable o que queríamos y hay la intención en una segunda etapa de hacer el mapa bicontinental sobre lo que es la, la, la sala donde está nuestra sala prólogo qué importancia tiene no? la difusión o lo que puede ser el mapa bicontinental en este contexto y en este tiempo y porque también se, se, se conoce poco que Argentina es un país bicontinental Bueno, eso también tiene un rol muy importante en nuestra escuela ¿no? esto de nosotros siempre pensamos a Tierra del Fuego como el fin de la Argentina y Tierra del Fuego está emplazada en la mitad de nuestro territorio. Si reafirmamos este concepto, que somos un país bicontinental. ¿no? Nuestro territorio sobre el continente americano, pero también sobre la Antártida. Y ahí empieza a reafirmarse además nuestra soberanía sobre, no solo las Malvinas, sino también sobre todas las islas del Atlántico Sur y también sobre nuestro mar sobre el mar argentino, donde también ahí tenemos que defender nuestra riqueza. Y parte de eso es la propia eh, defensa de nuestro territorio de una perspectiva bien amplia y el hecho que la escuela pueda avanzar como, hace, como se ha generado esa conciencia a lo largo de la historia de la centralidad de la malvinización de nuestras agendas en la escuela, también podrá avanzar en lo que es esta perspectiva de un país bicontinental para que realmente también se haga algo presente en toda la perspectiva de nuestro sistema educativo y por eso parte ¿no? de, estos, de estos nuevos mapas ¿no? que ha producido el Instituto Geográfico eh, Civil ¿no? eh, del, del Ministerio de Defensa, que nos parece que son sumamente trascendentes para que tengan la presencia en cada una de nuestras escuelas. Y la última pregunta, porque es un año belgraniano, porque hoy y nosotros simboliza mucho la bandera, pero también es un tiempo complejo y difícil de pandemia, en donde hay otros roles como el que estamos haciendo con EDUCAR, tratando de ayudar a salvar vidas. ¿Cómo se vive y cómo sentís este contexto de Malvinas, en lo que significa la pertenencia, la identidad del pueblo argentino, en un tiempo tan complejo y tan difícil como el presente? Bueno, yo creo que la identidad de Malvinas, como te decía, es algo que atraviesa toda la sociedad. ¿no? Y, y en un país como es la Argentina, que es un país de paz, ¿no? y el propio hecho de yo viviéndolo con seis años, ¿no? ¿quién no recuerda yo con seis años en primer grado lo que fue Malvinas? ¿no? Y cómo uno vivió no solo el 82, sino cómo vivió uno el proceso de recuperación de la democracia, cómo una de las cuestiones que más tiene grabadas en, en su tránsito por la escuela es el mapa quizás más querido. ¿no? que es el mapa de las Malvinas, ¿no? donde trabajábamos, donde nos reafirmaba esta identidad nacional. Me parece que eso también para nosotros es una marca indeleble, que, que es positiva, ¿no? que nos llama a la reflexión y que reafirma también cuál es el camino de cara al futuro para recuperar nuestra, nuestras islas, que particularmente yo creo, por supuesto, que es a partir de las vías diplomáticas, no del diálogo, pero principalmente en transformar como lo ha hecho otros procesos políticos, como lo ha hecho la gestión de Néstor y Cristina, reafirmándolo siempre, como un proceso no solo argentino, sino latinoamericano. ¿no? Y en aquellos momentos donde América Latina vivía un momento de exuberancia, de profundo diálogo de nuestros países, de enorme compromiso de Brasil, del enorme compromiso histórico de Uruguay, de Chile, de cada uno de los países sudamericanos, eso también nos permite acercar mucho más la posibilidad que las Malvinas vuelvan a estar administradas por Argentina y por un país latinoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.